Mi nombre es Octúlia Falcón, soy presidente de ASEAN, Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Canarias. Él es Antonio Álvarez, presidente de la Federación Nacional ASEAN de Enfermedades Neuromusculares, federación a la que nosotros pertenecemos, estamos afiliados a la red nacional ASEAN. coméntanos un poquito qué hacen. Bueno, nosotros eh, tenemos primero agradeceros el poder estar aquí con vosotros, es un placer. Y nosotros representamos a 21 asociaciones en España con más de 8.000 afectados y como socios, aunque pensamos que el censo epidemiológico representamos a 60.000 personas en España y damos apoyo a las asociaciones en múltiples facetas y ámbito, tanto desde el punto de vista de rehabilitación, apoyo y logística. y Somos el interlocutor con el gobierno central, para transmitir toda la problemática que tiene el movimiento serio. La gente entienda que son enfermedades neuromusculares. Eh, son enfermedades de carácter genético. Eh, Una vez diagnosticadas, cursan con degeneración muscular, perdemos la fuerza muscular a medida que avanza la enfermedad. Con lo cual, las personas, cuando la enfermedad llega a un estadio de nivel alto, son grandes dependientes. Eh, eso implica que las familias y el entorno que nos rodea. Debemos ser cuidados de estos enfermos. Son enfermos con un alto costo sociosanitario, necesitan de todo: necesitan de ruedas, ortoprotesis. Eh, la mayoría terminan encamados, con respiración asistida. Por tanto, somos un colectivo que demanda muchísimas ayudas por este por este mismo entorno, por ser degenerativas, incurables al día de hoy. Eh, necesitamos de la investigación, necesitamos. Eh, el movimiento social es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos eh, reivindicar, concienciar a la ciudadanía en general. Habitaciones públicas y público en general, de nuestras necesidades más básicas. Al día de hoy, pues, que se investigue sobre todo y cuando la enfermedad después ya está en un estadio que la persona no puede moverse, pues ayudas al cuidador, al mundo de la dependencia. De, ello, de por ello que estamos aquí presentes para darnos más a conocer si cabe.